a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Sleepintora y aquí estamos con el resultado de los códigos de las aves legendarias que habíamos sorteado con antelación. Durante todo el mes de septiembre han tenido ocasión de participar con esas tres normitas sencillas, que era retuitear, darle like, etc, etc, etc, etc. Al final, de todos los que han participado, nueve han sido los ganadores. Entonces, vamos a ver quiénes son. Bueno, eh, Joshua Ayala, felicidades eh, con el Twitter Joshua Ayala 2009. También a Bruno Morales con Bruno Morales PR1. También a Kevin Kirm con un Pepe muy raro. Álvarez 72 con el Twitter de Killer 1 barra baja 99. Jorge Alberto con Jorge 13812. DamiKan, con el Twitter de Damikan. Que por cierto, Damikan. A ver si es posible hacer alguna colaboración en breve. A ver si tengo más tiempo. De acuerdo. También a Enderlobo. Con el Twitter Jorge Chegarai 2. Dixelpo Games. Con Dixelpo barra baja Games. Y por último. Silent Nico. Con el Twitter Nico barra baja Ojeda 90. Pues muchísimas felicidades a estos nueve ganadores. Porque no se van a llevar una, se van a llevar dos códigos de estas aves legendarias. ¿Para qué? Uno para sí mismo, para que lo utilicen en su, en su Nintendo. Y otro para si lo quieren sortear o regalárselo a alguien que todavía no lo tenga. Pues nada, esa era una pequeña sorpresa ya que no pude repartir los 30. Si necesitan alguno más me lo dicen, ¿de acuerdo? Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, denle like aquí abajo a la derecha. Y si todavía no estás suscrito, puedes suscribirse. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo o en el siguiente sorteo. Adiós.